Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. Patreon.com barra Repúblicos. Participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Bueno, eh, el día de hoy nos acompañan dos, perdón, tres, corrijo, tres, tres importantes hermanos colombianos, el señor Luis, el señor Miguel y obviamente eh, le quiero pedir al señor Ernesto porque cosas de nuestro space, le quiero pedir al doctor, al doctor Ernesto que por favor me pida, nos pida ser hablantes porque nosotros no podemos invitar, <ríe> no nos dejan invitar en estos space, así que le pedimos siempre a los invitados que, que nos pidan la, la opción de ser hablantes. Entonces queremos dar inicio a este space muy especial, muy especial que con el favor de Dios vamos a repetir, esto sería una primera parte con el favor de Dios, el próximo miércoles también queremos tenerlos porque estamos justamente a dos semanas de las elecciones presidenciales y si siempre hemos necesitado de Colombia a los venezolanos, hoy Colombia nos necesita a nosotros y estamos aquí con ellos así que justamente eh, le doy las gracias al señor Miguel, que fue el que me ayudó con el señor Luis no solamente a preparar este espacio, sino a hacer es hasta el título del espacio, les agradezco muchísimo porque qué rico que, lo, que los invitados, ¿verdad doctor Álvaro? Que los invitados nos ayuden a hacer este trabajo porque es mucho trabajo lo que hay que hacer detrás de estos micrófonos. Así que bienvenidos a ¿Qué le espera Colombia en el futuro? Quiero comentarles las reglas de este space de políticamente incorrectos eh, que es más o menos como unas normas de convivencia, no, no es no es algo del otro mundo. En estos momentos vamos a estar en modo radio con nuestros invitados, el doctor Álvaro y yo. Eh, si nos da chance, porque estamos cronometrando una hora con ustedes y que nos dé tiempo eh, el hecho de que si sí podemos invitar a personas hablantes a nuestro espacio para que sea esa otra media hora. Entonces, si da, dado el caso y podemos invitar a personas que sean hablantes, nos tienen que pedir la palabra con la manito levantada cuando, cuando se quite el modo radio. Se les agradece que no interrumpan ni griten. También se les agradece que mínimo sea tres minutos de participación, que sean amables y educados, que esperen su turno. Sabemos siempre que ustedes aportan ideas, criterios válidos y coherentes. Y los invitamos, por favor, a que compartan este espacio desde este preciso momento para que más ciudadanos, no solamente de Colombia, de Venezuela y de todos nuestros hermanos hispanoamericanos lleguen y nos acompañen en este espacio. Así que bienvenidos, queremos que nos saluden, que saluden a, a la comunidad venezolana y bienvenidos todos nuestros hermanos colombianos que gracias al señor Luis, al señor Miguel y al señor Ernesto nos están acompañando el día de hoy. Así que esta es su casa, Repúblicos, Repúblicos Venezuela, Repúblicos TV en YouTube Está su casa. Ah, quiero acotar una cosa más. Eh, complicaciones técnicas me impiden hacer políticamente incorrectos de la noche en YouTube. Así que les tengo una buena noticia que en la tarde estaré trabajando justamente para subir este espacio a la hora habitual de políticamente incorrectos, que es otra parte de, de siempre este programa. Y lo voy a subir a esa hora, 7 de la noche por YouTube en Repúblicos TV hora de Venezuela y Miami, 6 p.m., hora de Colombia estará hoy en YouTube, no será el día domingo, hoy mismo lo tendrán con el favor de Dios. Así que con esta introducción le paso el testigo al doctor Álvaro y esperando que nuestros invitados, más allá de compartir y, y nos pongan al día absolutamente en todo, que es muy importante saber toda esta temática colombiana, eh, nos salude. Así que doctor Álvaro tiene el testigo. Álvaro Miguel, o Luis, o Ernesto. El doctor Álvaro, porque el doctor Álvaro, nosotros nos coordinamos las preguntas entre él y yo, y el doctor Álvaro tiene en este momento la palabra. Doctor Álvaro, ¿me escucha? Doctor Álvaro. Aquí. Buenas tardes. Sí. Oh, ok, ok. Gracias, Joana. Eh, no sé por qué extraña razón, el sistema me está impidiendo activar el micrófono. Afortunadamente pude, antes de que fuera demasiado tarde, pues este, aquí estamos de regreso. Aquí estamos de regreso. Bienvenido a Miguel Ángel Locutur, bienvenido a Ernesto Arroyave Gil, a Luis Perdomo, a don Alberto Franceschi, que estaba por aquí presente entre nosotros también, a Jocelyn y a todos los que están acompañándonos esta tarde con estos tres interesantes invitados para conversar sobre lo que es la nueva la, la situación que, que eh, tiene a tiene Colombia en ciernes ante la en la víspera de unas elecciones eh, presidenciales entonces este vamos a comenzar directamente con, con, con nuestros invitados a, a hacer una pregunta como para colocar en contexto a la gente como para saber para que los que no están muy empapados en la situación comiencen a tener una verdadera idea de las dimensiones de la catástrofe que se le pueden presentar a Colombia en caso de que tomen una decisión equivocada. Vamos a ver, eh, mi primera pregunta para ellos es, ¿Qué nos pueden comentar? O, o, de, ¿De qué trata el pacto histórico y, y cuál es su relación o, o sus similitudes, sus coincidencias o qué relación tiene con el pacto de la picota? Bueno, bueno. yo le daría, la, le daría le cedería la palabra al doctor Miguel para que haga una pequeña introducción eh, y le diría al doctor Ernesto que por favor pida micrófono para poder que, que lo suban y nos pueda compartir también sus, sus opiniones. Sí, adelante, doctor Ernesto, por favor. A ver, Álvaro y todos. Muy buenos días, Miguel Lacutir. Lo primero que tengo que decirles es que ustedes son unos hermanos. Y son unos hermanos casi carnales, en particular para mi, para mi zona, para mi tierra, el departamento del Cesar y el departamento de La Guajira. Entonces... Eh, para que tengan claro la hermandad que nos une. Eh, además de ser departamento fronterizo, somos iguales. Tenemos un, un, unos troncos comunes. La historia no está es para que corramos la misma suerte que pena con ustedes. Pero aquí entre nosotros, desgraciadamente, pareciera que la, el común de la gente... Eh, pensara que la historia está llena, está hecha para llenar hojas de libros y que no tiene ninguna otra función. Desgraciadamente, pues en eso estamos. Y por mucho que pidamos le pedimos a todos que acudan a la historia reciente, vivida en el vecindario, vivida en el vecindario, que está ahí el espejo, pareciera que la gente no quiere. Yo no entiendo cuál es el afán de nosotros en probar la desgracia cuando en cuerpo ajeno ya ha sido probada. Y qué pena que a ustedes les tocó hacerlo y son el ejemplo después de Cuba de lo que no se debe de hacer. Bueno, nos preguntaba sobre el tema del pacto histórico y el pacto de la picota. El pacto, el pacto histórico es la unión de pequeños partidos que no tienen una participación representativa dentro de las... De dentro del ámbito electoral en Colombia está concebido desde, tiene altura constitucional, la fórmula para poder hacer los pactos entre las minorías, las fórmulas para poder hacer los pactos de la minoría y que se amparen bajo un mismo parasol, como lo he dicho yo siempre y lo he escrito, para que ellos puedan mantener su personería jurídica y su participación dentro del de juego de la política. En Colombia no hay nada ilegal dentro de eso el problema que se ha presentado con esto en particular es que la gente me perdonan cuando yo hablo del otro del, de, de mi contrario estoy hablando de la otra persona de los el otro grupo político el problema es que dentro de ese grupo de partidos minoritarios hay un grupo político reconocido que hace parte de las mayorías en Colombia ese grupo político es lo que se conoce como la Colombia humana, que obtuvo una personería jurídica. Es más, eso es lo que ha dado pie para una demanda que tiene mucho asidero en que se vaya a ganar, pero lastimosamente, si por alguna circunstancia nosotros llegamos a perder, cuando digo nosotros, estoy hablando del ala que ha manejado o que tiene la República y el sostén de la democracia en Colombia, si nosotros llegamos a perder la democracia en Colombia en este tiro, todas las operaciones jurídicas, todas las acciones jurídicas que se hagan, van a tener una fecha de vencimiento, sea esta el 29 de mayo o sea el 19 de mayo. Dios no lo quiera que sea así, porque en el momento en que esto ocurra, simplemente va a desaparecer la república como nosotros la conocimos. Ustedes en Venezuela han pasado por varios cambios, del sistema republicano y de verdad que eso es un traumatismo grande y el más, el más grave lo tuvieron con la te, el tema de Chávez y esperamos que ese cambio del sistema republicano que hemos tenido nosotros durante más de 200 años en Colombia no vaya a tener un abrupto final a partir de cualquiera de estas dos fechas. El pacto de la picota nace como una coyuntura mi interpretación siempre ha sido que es una coyuntura de financiación para el pacto histórico. Porque no hay ninguna razón de ser de que personas que hayan tenido una corrupción probada y condenado vengan a aportarle a alguien en el tema político. Primero, porque ellos, como los decía, ya tienen una condena en cuesta. Y segundo... Al estar condenados estas personas, por regla general no tienen <coughs> derechos políticos a elegir ni ser elegidos. Y su caudal electoral se ha visto abiertamente menguado durante todo el ejercicio. Sí, sí, sí, sí. Bien, perdón, se ha visto menguado durante todo el ejercicio de su, eh, la, la, su estadía en la cárcel, de su condena eso es lo que es el pacto histórico es un acuerdo que hace de acuerdo de, un acuerdo que se hace entre un grupo político llamado el, llamado el pacto histórico que buscando financiación buscando financiación va a dar, va a dar allí a lo que es el va a dar allí a lo que es el pacto histórico con unas ofertas de perdón de penas de reconciliación con algo que en Colombia ha hecho carrera, que se llama la justicia restaurativa, que la justicia restaurativa no es nada más ni nada menos que cambiar las penas primativas de la libertad a través de un perdón y la promesa de no repetición. En algunos casos es soportada como una indemnización a cambio de la entrega de los bienes que se han obtenido con el ejercicio ilegal e ilegítimo y punible de sus conductas. Es decir el pacto de la picota no es nada más ni nada menos que la intervención de delincuentes dentro del ejercicio de la política cuando ya han sido condenados que no tienen derecho a elegir ni ser elegidos sus derechos políticos desaparecieron Muchísimas gracias Muy bien, don Miguel Muchísimas gracias por, por esa respuesta Yo de, debo asumir dentro de, de, dentro de ese dentro de toda esa explicación que usted acaba de dar, que el pacto de la picota y el pacto histórico sirvieron eh, de, de colchón para que Petro entonces esté ahora como, como candidato eh, y posible presidente? El pacto de la picota nace, nace posterior al nacimiento del pacto histórico y posterior al que el señor sea candidato a la presidencia de la república. En mi concepto muy particular, en mi concepto muy particular, lo que hay es un problema de financiación de campaña que en el medio del fragor de la lucha se vieron menguados sus recursos y la plata en Colombia, gran parte estas personas están allí, reclusos pagando las condenas porque son unos corruptos y han guardado su dinero. Dinero que no es de ellos, sino es un dinero que le sustrajeron ilegítimamente e ilegalmente al Estado colombiano. Entonces, como te decía, primero nace Pacto Histórico, después primero nace eh, Colombia Humana, después nace Pacto Histórico, lanzan a Petro para candidato a la presidencia, en el discurso de todo esto se ven sin plata, tienen que buscar por dónde coger, y este señor sin ningún reato moral ni político se ha abierto a buscar financiación con todas aquellas personas que tienen sobre su haber punibles que están pendientes o purgando sus penas. Entiendo, perfectamente, entiendo. Es, es toda una conjunción de actos eh, casi que reñidos con la moral. Eh, son, son movimientos políticos, eh, pero de muy, de muy dudosa claridad. Eh, yo, yo he venido comentando, y lo hacía ahora temprano con Joana, que, que Petro representa un grave riesgo para Colombia, para los hermanos colombianos. Eh, todo lo que suceda en Colombia repercute en Venezuela y viceversa y desafortunadamente, como usted bien dijo al principio nosotros no, a nosotros nos tocó probar primero las desgracias del socialismo ahora, este, en Colombia no solamente han sido advertidos sino que han sido testigos de primera mano del desastre que vive Venezuela han, han eh, muy generoso y muy bondadosamente han abierto las puertas a, a centenares de miles de emigrantes desde Venezuela y nos han acogido como hermanos, como lo que hemos sido siempre. Ahora, en, a la vista de esta situación, no entiendo cómo le han dado cabida a un hombre como Petro para que entonces participe en la contienda y con posibilidad, posibilidades reales de de ocupar este, la primera magistratura. Yo a Petro lo veo con muchísima preocupación, porque, porque Petro se ha dado a la tarea de ahorrar tiempo al discurso de Chávez. Chávez comenzó engañando a la gente muy hábilmente. Chávez fue un hombre muy hábil. Y engañaba a la gente diciendo que él era demó demócrata y que en cinco años él saldría, que él convocaría elecciones. Y bueno, ya sabemos cuál fue la historia. Pero a él le tomó tres, cuatro, cinco años en comenzar a endurecer aquel discurso. Sin embargo, Petro se ahorra esos cuatro y cinco años y comienza a decir, yo voy a expropiar. Yo voy a expropiar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. Chávez Petro tiene el discurso que tenía Chávez cinco años después que estaba ya en la presidencia. Entonces... Petro se está ahorrando un tiempo y va a hacer un va a aplicar un comunismo relancino, cosa que, que los va a llevar al caos mucho más rápido de lo que le tomó a Venezuela. Eh, adelante, Giovanni. Así es, doctor. Le damos la palabra al señor Ernesto, que gracias a Dios ya pudo ingresar, y luego escuchamos al señor Luis. Cordial saludo, gracias por la invitación. Y, eh, a ver, temas que creo que vale la pena tocar. Yo no creo que casi, yo creo que Petro es total, eh, amoral, persona sin principios y no se puede esperar propuesta distinta en una persona como él, además que creo que tiene trastocado todo el aparato neurocerebral. Petro es, lo pueden ver en las disertaciones, es una persona que tiene problemas de adiciones, sus expresiones de, de, de, faz, de face son eh, muy claras, una persona que está en las, en las disertaciones, en los discursos está siempre drogado, entonces no es una persona que tenga total coherencia, como dice una cosa dice otra. Yo, yo baso todo esto en la pérdida esencial de los valores, inclusive el compromiso que, que, que debe existir en la familia, en la unidad de familia, ahí nace todo el, con, el, el contexto, es que no sé qué pasó y la academia también nos quitó unas cosas que, que, que, que hacían mella y, y generaba futuro. Yo recuerdo que teníamos urbanismo y teníamos educación cívica. En la educación cívica nos enseñaban a tener respeto social, a tener eh, condiciones eh, de, de amor patrio, nos inculcaban la patria como un valor superior y la urbanidad que era cómo interactuar, interactuar en sociedad con los modales, con los principios, fundamentos. Eso, eso parece que es eh, el, el que da efecto a, a la descomposición social que hoy tenemos, enunciada por cierto. En el siglo antepasado eh, bandidos, estos, estos bandidos ya traían el discurso. Yo, por ejemplo, estoy tratando de retomar cómo ha sido la historia nuestra y la incidencia de las religiones en la, y la política, porque no se puede decir religiones y la política, ¿no? es que la política es una religión, porque la religión es la forma como el hombre domina con fundamento, en este caso, con el fundamento de la fe, religión, relación, relación. Cuando nosotros eh, le, le avalamos, porque venimos heredados, le avalamos, por ejemplo, el discurso de la, del catolicismo y, y, y venimos colonizados por el catolicismo y por demás, con la santa Inquisición, que eso es otra vergüenza. Y nosotros, en esa heredad, poco o nada, poco o nada hemos ha hecho aparte ese, ese principio porque hasta hace muy poco nos, te, nos creíamos como sociedad, hasta hace unos 40 años nos habían enseñado que decir, hablar de los judíos o hablar de otras religiones era despreciable, eso era despreciable. Sí. Y, esa, y ese contubernio es el que genera todo esto que estamos viendo hoy. Yo tengo la suficiente tiempo para haber conocido cómo se comportaron los, los, los, los, las cosas cuando existía una uh, identidad política, el famoso concordato de la iglesia católica con los, con, con, con los gobiernos. No estoy hablando de las personas y su fe, estoy hablando del fenómeno, cómo se estila. Estoy de acuerdo con lo único que he estado de acuerdo eh, con Karl Marx, es con que las religiones es el opio del pueblo. Y cuando combinamos religiones, como el caso, por ejemplo, de, este, de esta ofrenda que tenemos ahora, un tipo que se declara el dios el trueno y que se proclama un hijo de, de deidades y, hereda, y heredando cosas que de la mitología, hay gente que lo copia, y hay gente que lo copia porque no tiene la suficiente eh, no tiene los suficientes conocimientos para descontextualizar o desvirtuar. Educación es lo que nos ha hecho falta. En la parte histórica, nosotros a partir del, de, del movimiento que genera la la muerte de Gaitán, que era como lo que desafiaba la hegemonía del Partido Conservador con, con, el, con el concordato, ya venimos empezando a ver reacciones sociales. Y entre los años 40 y pico, y casi llegando a los 60, teníamos bandoleros, no eran guerrilleros, tampoco estaba el fenómeno que los alimenta y los nutre a uno. La droga, la droga y otros fenómenos que vienen con, ya la inclusión del marxismo, del socialismo, del comunismo, que se viene desde el año 56 más o menos, en que empiezan a, empieza ya a algunos grupos en Colombia a recibir y a aceptar las tesis, y los visita Castro y se forma un movimiento. Ese movimiento es el que genera esta parte que tiene que ver con lo que inicialmente llamaban los guerrilleros, pero que ahora se sabe. Ya no están, en, esa no es la idea, porque según la, las bondades, ojo, las bondades de ese presidente que, que se ganó el Nobel. Yo, perdón, iba a decir un exabrupto, iba a decir que lo compró, pero ahí les dejo la inquietud. Coincide con otro, que también es Nobel de Paz. Y yo estaba haciendo la analogía, y créanme que tiene mucha singularidad, porque son lecciones aprendidas, es una cartilla. Eso no es improvisado. Y ahora lo que más me llama la atención del fenómeno Colombia, primero que sí somos su generis con relación a muchas cosas. Culturalmente Venezuela no vivió lo que hemos vivido durante 70 años. No la vivió. Y en el entorno latinoamericano nosotros somos, creímos que éramos distintos, pero finalmente muy proclives a caer, porque como lo, lo, lo repito y no me canso de repetirlo, hemos sido indolentes por un lado, pero el otro... Hemos sido, que es otra cosa, indiferentes a lo que les pasa al vecino, a lo que les pasa a los demás. Hoy, que tenemos las referencias y que estamos viendo cómo esto también nos, nos, nos, nos afecta, tenemos un hálito. Ese hálito es que creemos, yo digo que creemos y espero que sí, todavía algo de democracia. Y digo que creo que tenemos algo de democracia porque no se ha dicho otra cosa, pero como cuesta? Yo escucho a mis amigos eh, trinar con dolor y se ve que el dolor es profundo, con, con angustia, solicitando una respuesta de algo que no debería pedirlo el pueblo, sino el mismo, eh, eh, la institución, decir, uh, aquí pasó algo anormal, esto no, fue un, esto no fue un errorcito, esto es un horror. Y vamos a dar respuesta. Si estamos, ¿por qué estamos en estos espacios? ¿Por qué? Porque eso generó esto. Pero lo que me gusta de esto es ver al futuro. ¿Cómo nos vamos a cómo vamos a reconstruir el, el, el futuro? ¿Cómo vamos a aprender de todo el colapso de la institucional para no, para no repetir? ¿Cómo vamos a hacer para castigar con más severidad el que se roba la plata del pueblo? Y les digo, yo veo tan grave, tan grave que un voto no valga nada, porque es que en la medida en que estamos el voto no vale nada. Eso que aparezca el millón quinientos, de que ya se diga, porque se está diciendo, porque pues, son informaciones que mane, maneja, cada cual tiene sus informaciones, de pronto hay unos que las omiten y yo, pero eh, así como en algún momento supe cosas de los países vecinos, y no tenía quien transmitírsela porque nunca ha incursionado en política. Asimismo ya yo he recibido noticias, por ejemplo, como el plebiscito no fue tal, el plebiscito no alcanzó, el, no alcanzó el 33% de parte de ellos y casi que lo igualaron al al 1.5. La elección del subsiguiente también fue una elección de registraduría. Estoy hablando de la registraduría, que lo de la registraduría no es nuevo. Pero si ya viene y nos presenta un panorama como el que acabamos de ver el 13 de marzo, entonces ya no tenemos que pellizcarnos. Tenemos que pegar es un alarido. Y todavía seguimos pellizcándonos. Entonces, eh, si nos queda un hálito, un hálito lo que tenemos es que configurar de ciudadanas. Esto ya es la intromisión internacional. También tenemos que pensar mucho porque algo, a la interior de, nuestro, de nuestros pueblos. Tenemos demasiadas injerencias exógenas. Ah, a veces nos ponemos a pelear entre nosotros mismos internamente cuando sabemos que, primero, el conflicto interno que tenemos de narcoterrorismo ya es gravísimo de por sí. Pero ese es tan igual e inferior al de los peculados por apropiación, al robo del erario público y a negarle a los pueblos el desarrollo. Venezuela lo tenía todo y ahora... Miren cómo se diluyen las cosas, hermanos, de estas porquerías. Yo, para concluir, les quiero decir que si nosotros ahora, advirtiéndonos, ya conociendo, no empezamos a que las próximas generaciones tengan educación temprana en lo debido, en lo correcto, porque el bien solo camina con el respeto a lo natural. Todo lo que desafía a lo natural es aberrante. Y hemos llegado a aceptar las Pluto y, y la Suple y un poco de cosas que lo que hacen es atomizar y distorsionar una realidad. Esto es positivo o negativo. Esto es diestro o siniestro. Pero eso de que le pongamos aguas tibias que por la mitad, que por un ladito. Que ahora salieron los que no se reproducen y no se reproducen. Y entonces esos tienen derechos, eso es aberración, eso es aberrante. Los negros, los blancos, los amarillos, los rojos, los, todos somos los mismos, somos la especie humana. Y todos estamos cobiados por el mismo patrón de respeto. Pero ahora resulta que hay unos que son superiores a todos nosotros. Y con un agravante están siempre, siempre conectando con la maldad con lo que le quita el acceso a la libertad, porque las libertades mías terminan donde empiezan las de los demás. Ellos no tienen ningún reparo. Y una, y una más para, ir, para despedirme. No todos los que están en esto, y me atrevo a decir que son muchos menos, son comunistas. Son el bandidos que se están aparando en esta estructura para justificar y lavarse y quedarse como si no hubiera como si no hubiera pasado nada. Les aseguro que son menos los comunistas de, de, de, de, de ideológicos y más los bandidos y corruptos, depredadores sociales, ladrones, asesinos y criminales que están ahí en esa orilla. Un abrazo, gracias por permitirme este espacio. Eh, retomo las palabras de mi amigo Miguel, porque es una persona que le cabe el país en la cabeza y le cabe la realidad política que tenemos. Ahora en espera de escuchar a mi amigo Luis, un abrazo, los acompaño y un gusto haber estado este rato con ustedes. Don Ernesto, sí. muchísimas gracias, y perdón doctor Álvaro, muchísimas gracias, pero quería decirle magistral y sabio como siempre, don Ernesto, de verdad, mil bendiciones. No sé qué va a agregar el doctor Álvaro para darle la palabra al señor Luis. Eh, y va a darle las gracias por su participación, don Ernesto. Muchas gracias. Okay. Bueno, eh, Álvaro, muchas gracias a Joana, al doctor Franceschi, que por ahí lo veo, al doctor Eduardo. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio y los micrófonos de, de, de Repúblico TV y de lo que ustedes están generando hoy en Latinoamérica, que no es más que abrirnos la mente, las mentes, las conciencias a todos los latinoamericanos que, que de una u otra manera hemos visto el, lo que ha pasado en, en Venezuela con, con los narcoasesinos. Muchas gracias en verdad por, por habernos eh, aceptado en, en, este, en estos momentos y por regalarnos esta hora y media que que se hace corta para toda la temática que tenemos y la problemática que tenemos aquí en Colombia. Y voy a responder muy rápidamente porque los temas sé que son varios y me gustaría que no desaprovecháramos este, este tiempo para que los amigos, no solamente venezolanos, colombianos y latinoamericanos que puedan entrar a este espacio, pues se, lleguen, se lleven una idea de, del peligro que hoy estamos corriendo y retomo las, la pregunta de Álvaro con relación al pacto histórico y al pacto de la picota y, y quiero responderte Álvaro, decirte que es, es simplemente eh, ese, es, esa, esa misma esas dos, esos dos pactos son la encarnación de, de la maldad aquí en Colombia es un pacto de mafiosos es un pacto del diablo es un pacto de carteles es un pacto de narcos. Y colóquele cualquier otro calificativo que pueda, se le pueda añadir a, a, a este pacto. Eh, de, desde que nació, nació, nació del mal. Porque escogieron los peores corruptos que tenía aquí la política colombiana. Y que han divagado y han saltado de partido en partido. Para poder sacar tajada de los mismos. Y... No, no estar contento con ellos, pues van a las cárceles a hablar con los delincuentes más peligrosos de Colombia para acceder a recursos con el fin de rebajarles las penas o no extraditarlos. Imagínense eh, la, la, la, lo, lo mugroso que es ese tratado, lo sucio que es ese tratado, y hoy vienen a dar cátedras de moral y, y atacan la justicia colombiana, atacan la fuerza pública, dicen ser ellos los más pulcros de Colombia, sabiendo que sus prontuarios y sus hojas de vida lo dicen absolutamente todo. Entonces, querido Álvaro y joana y amigos, el pacto histórico y el pacto de la picota no es más que el mal encarnado en Colombia para tratar de coger las riquezas de, de, nuestro, de nuestra nación y transformarla como se hizo en Venezuela, y me vuelvo a Venezuela porque fue lo mismo que sucedió allá. Allá un grupo de políticos cogieron las riquezas de Venezuela y se las repartieron entre 10 o 20. Y vengo a la colación de esto porque esta, esta mañana viendo un, una noticia venezolana aparecía el señor Tarek Alex Alzami, eh, no recuerdo bien el nombre y resulta que este sujeto ha venido, ha venido participando en todos los cargos del gobierno vicepresidente, ministro de salud, ministro de petróleo, ministro de energía ministro de todos los ministerios posibles y ellos se reparten los ministerios eso es un año, seis meses y pasan del agua al agua. Eso es lo que quieren hacer para terminar, querido Álvaro y Giovanna y amigos. Es lo que quieren hacer aquí en Colombia: el pacto de la picota y el pacto histórico. Repartirse en las riquezas en cabeza de unos cuantos bandidos que ya todo el mundo los tiene conocidos aquí en Colombia: políticos, narcotraficantes, guerrilleros y y simplemente eh, políticos corruptos más adelante Álvaro te daré una lista de lo que podría llegar a ser un ministerio eventual del pacto histórico y te lo voy a decir con nombres y más o menos lo que se considera puede llegar a ser un ministerio entonces ahí te respondo esa primera pregunta porque sé que el tiempo es corto Álvaro y Joana, muchísimas gracias, seguimos gracias señor Luis bueno y justamente, bajo lo que han mencionado el señor Miguel, eh, don Ernesto y usted, nos lleva justamente a qué nos pueden compartir sobre el narcotráfico y los vínculos con la JEP. Para quien no sepa quién es la JEP, porque también nos escucha, nos van a escuchar, no solamente aquí, que queda registrado el space grabado, sino esta noche en Repúblicos TV, la JEP es la Justicia Especial para la Paz, y lo pongo entre comillas. Entonces, ¿qué nos pueden comentar al respecto? Bueno, Doctor Miguel, por favor. Ahí voy. Eh, miren, para poder hablar de la JEP tenemos que hablar del tema de la justicia restaurativa. Para poder aterrizar allá. Ustedes a veces... Si les parece que estoy, que estoy siendo muy técnico en mi en mi lenguaje, les ruego el favor y me digan, "Mira, te porque no te estamos entendiendo lo que quieres llamar, lo que quieres decir." La justicia restaurativa es una especie de aplicación de la justicia mediante la cual mediante la cual la pena de privación de la libertad prácticamente desaparece como parte de la condena a la cual se hace acreedor una persona cuando viola las normas jurídicas. Cuando se hace el proceso de paz en Colombia, uno de, de los requisitos de los estandartes básicos fue crear una jurisdicción especial. Esa jurisdicción especial se llama la JEP y tiene como soporte los principios de la justicia restaurativa, que como les decía anteriormente, estos principios son la, el, la, el perdón de la sociedad, digámoslo así, que es a la sociedad que le pide el delincuente la promesa de no repetir su actuación, la entrega de los bienes que tiene en su haber, que han sido adquiridos, mediante su, actuación, su, su, su andar ilegal, y aquí en Colombia, de manera sorpresiva, se les dio una participación, se les borró todo su pasado jurídico, prácticamente su pasado delictivo, y se les concedió la participación en política aún cuando hayan sido condenados. Acuérdense cuando les decía antes del pacto de la picota que esta gente no tenía ningún tipo de derecho de político, es decir, ni elegir ni ser elegido. Pues resulta que bajo los principios de la justicia restaurativa, regentado por la justicia especial para la paz y soportado en el tratado, en el, en el acuerdo de paz espurio que se firmó en Colombia, se le brindó a estas personas firmantes que son las FARC, se les brindó la posibilidad la posibilidad, no, el derecho a tener 10 curules, 5 en Cámara, en Colombia tenemos un congreso bicameral, uno se llama el Senado y el otro es la Cámara de Representantes que le dieron 5 en el Senado y 5 representantes a la Cámara durante dos periodos gracias a Dios acaba de pasar uno y, y va a arrancar el otro y, y ya nada más no quedan estos pero montado sobre la JEP que es la justicia especial para la paz, está buscando, dice dizque entre comillas, la verdad de todo lo que pasó, verdad que ha sido muy acomodada, que ha sido muy distorsionada, y como la historia generalmente la escribe quien vence, generalmente quiere decirlo, aquí se ha presentado un problema muy serio con el tema de la historia, porque estamos terminando nosotros, entregando todas las banderas, todas las ideas y todo lo que pasó a aquellas personas que son minorías y que a través de estas ventajas jurídicas que se les brindó a través de la JEP, de la, de la, de la Comisión de la Verdad, han terminado reescribiendo una historia en la cual se está satanizando la operación de todo el sistema republicano que hemos tenido nosotros a través de la historia en Colombia. En síntesis, la JEP es una jurisdicción especial para tratar bajo los principios de la justicia restaurativa todas las penas, que todas las faltas que cometieron tanto los que estaban al borde, eh, por fuera de la ley, llámese en este caso en particular la FARC, como el Estado. Por desgracia, vuelvo y les digo, aquí las minorías han logrado manejar estas instituciones y son las que están reescribiendo la historia en la cual el Estado y la institucionalidad del Estado ha venido saliendo y va a salir condenada. Es decir, nos han cambiado todo. Los buenos hemos terminado siendo malos y los malos, han terminado siendo los redentores de la humanidad. Ese es el soporte que tiene este señor Gustavo Petro para poder llegar. Ese es el soporte que tiene, entre comillas, el progresismo, porque el progresismo en sí es una cosa diferente al socialismo que él pregona y que él enseñó, porque es que esa es la otra parte que nosotros tenemos que tener muy clara, porque Petro fue el sensei, el sensei de Chávez, fue quien le enseñó gran parte a Chávez. Fue quien le diseñó a Chávez, ayudó a diseñar a Chávez todo el modelo socialista que está viviendo en Colombia. Pobre mi patria, pobre mi país, si nosotros llegamos a caer dentro de esto. Porque ustedes, ustedes en Venezuela eran un país poderoso. Lo digo con conocimiento de causa. Lo digo porque en los años 70, y en los años 80 la gran migración de mi gente, se me está haciendo agua lo, lo, la, el, los ojos, la gran migración de mi gente a Venezuela a buscar oportunidades, era así, era de toda la costa atlántica, de toda la costa atlántica. Y allá iban a buscar todas las oportunidades para que hoy en día ustedes se encuentren en esas condiciones tan deplorables y que por falta de unidad de ustedes y de nosotros vamos a caer en esta desgracia que se llama el socialismo. Yo no quiero echar discurso y parezco que estuviera hablando como un 20 juliero, Pero no podemos permitir que esto pase. Ustedes tienen que salir y ayudarnos en estos 20 o 30 días que nos hacen falta si hay segunda vuelta a contarle las desgracias que ustedes tienen, a contarles por qué la gente camina en las carreteras de aquí a Valledupar, que es mi tierra, que los he visto a ustedes andando en las calles, en las carreteras, con los hijos, rodando, porque no tienen para un berraco pasar, Y es muy triste que ustedes hayan terminado así, y es muy triste triste que nosotros por falta de leer la historia vamos a terminar en iguales o en peores condiciones porque como le dijo don Álvaro, este señor se está ahorrando cinco años de discurso y de actuación y lo que quiere es embaucarnos y llevarnos a nosotros directamente al fracaso social. Perdonen que me exalte. Ah, don Miguel, recibo usted un aplauso de pie. Una excelente intervención, la verdad es que no solamente es cierta y, y genuina, y, sino muy, muy apasionada y, y muy sentida. Este, sus palabras llegan hondamente en el sentir de, de nosotros los venezolanos también. Y, y cuente con que seguiremos aquí, seguiremos contribuyendo con lo que podemos en hacer extensiva a toda nuestra audiencia las penurias que estamos pasando para que cuando eso llegue a los oídos de los colombianos encargados de decidir su futuro, pues entiendan que no, que, la, que el comunismo y que el socialismo, que esa opción no es simplemente viable porque eh, la tragedia está a la vista. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, don Miguel, excelente participación, eh, adelante Joan. Don Ernesto y luego el señor Luis ah, por dicha fueron los ojos y no se le nubló el pensamiento y su garganta se aflojó un poquito pero eso es un sentimiento que yo también abrigo déjeme decirle la justicia esa es una justicia espuria es una justicia espuria paralela que no ha dado ningún fruto sino al proporcionalmente inverso siempre. Se están haciendo los de la vista gorda para, para, para una sola cosa para reconocer a las víctimas ellos son victimarios las víctimas no han obtenido ningún beneficio de esta paz absurda y mentirosa este es el lavado de activos más grande que ha parido la naturaleza déjeme decirles que eso lo van a pagar, porque no es justo que a estas alturas de la vida y esperando tanto tiempo y viviendo del erario como están viviendo, ustedes no saben la cantidad de dinero que cuesta eso, sostener ese poco de asesinos y criminales y a, esa, y a esos jueces expuestos por la, interne, por la Internacional Socialista, la mayoría. Eso no es algo que tenga acervo en nuestras en, en nuestra, decisiones como país. Yo recuerdo cuando en los años 40 los antioqueños, que eran antes de ser los costeños que iba, como lo dijo ahorita mi querido amigo Miguel, fueron los antioqueños que fueron a trabajar a Venezuela en las petroleras y generaron una cultura tan hermosa. Créanme que tengo hasta decirles que si un venezolano me enseña de dónde viene la arepa, que, la, las arepas que ustedes hacen, cuál es el origen, yo les digo cuál es el origen. Pero es que somos hermanos. Yo recuerdo que en los años 50, mis parientes, mis primos allá, no, nosotros no, no teníamos Rolls Royce, nosotros no teníamos Lamborghini, nosotros no teníamos nada, de, tenían carros de colección. ¿Cómo sería la bonanza en Venezuela? Daba gusto ir a visitarlos. Nosotros somos históricamente un mismo pueblo, pero la diferencia es que a nosotros los colombianos nos tocó con el sudor hacer, con, con mucho esfuerzo lograr. No teníamos las condiciones que tenían ustedes y tal vez eso nos hace un poquito, un poquito más tosudos, más bruscos, más fuertes. Yo esperaría que este momento tan asiago que estamos viviendo sea como el, el llamado urgente a como el ave fénix resarcir de las cenizas. Vamos a luchar por, este, por esta patria. Vamos a luchar por la identidad. Si cae Colombia, se cae todo Latinoamérica. Colombia es... Colombia es la corona, la joya es el poquito de democracia que tenemos, un abrazo Gracias señor Ernesto, señor Ruiz, va a agregar algo o pasamos a la siguiente pregunta que eh, tiene el señor Álvaro sí, Yo sí quería agregarles ahí cortico, ya después de lo que había dicho el doctor Miguel y, y don Ernesto y es que eh, el AG para narcos no es más que un lavado de activos, como lo dijeron un lavado de asesinatos un lavado de desplazamiento, un lavado de, de violación de niños y niñas por parte de los narcos. Eh, los narcos en Colombia ha, han hecho los peores vejámenes en derechos humanos. La G para narcos es solo el lavado de criminales que quieren escupir sobre las tumbas de miles de colombianos a cambio de, a cambio de unos votos, que es lo que pide el pacto histórico bien lavarle todos esos asesinatos a cambio de que le dé una cuota de, de votos para poder llegar al poder son, son dineros de millones de dólares que quieren llegar al pacto de la picota o pacto histórico manchado de sangre eso quería agregar eh, Giovanni. y me gustó mucho me gustó mucho esa imagen que con el que se con el que repartiste para los, para los, para Twitter y para Instagram, dos banderas unidas, dos banderas de Venezuela y de Colombia unidas en una causa y en, y en un mismo problema común. Gracias, Joana. Continúa, por Muchísimas gracias, doctor Álvaro. Ustedes me hicieron llorar, Dios mío. Así que doctor Álvaro, tiene la palabra. Bueno, eh, la verdad es que este programa eh, ha despertado la sensibilidad, ¿no?, de, de, de muchos porque esto es un tema definitivamente muy peligroso muy peligroso para colombia y para lo que el resto de latinoamérica eh, cuando decía ahora que que petro se ha saltado las formas que chávez respetó desde un principio eh, chávez eh, Gustavo Petro está tratando de, de ahorrar tiempo. Eh, Petro va a comenzar, en caso de que así fuere, y, y, y ruego a Dios que no lo sea, pero Petro se está adelantando en el tiempo cinco, seis, siete años. Y, y una de las cosas que me ha causado mayor impresión y que cuando sucedió en Venezuela, fue, fue un impacto muy fuerte para todos aquellos que no creían que realmente Chávez iba a tomar esa línea y fue el proceso de expropiación. Chávez ex, eh, eh, comenzó a expropiar a la empresa privada eh, de una manera Existen procesos de expropiación cuando son por causa de utilidad pública y no existe alguna otra alternativa. El proceso de expropiación existe y yo no lo estoy justificando, pero en casos extremos el Estado se reserva aquella posibilidad de expropiar, luego resarcir, eh, aquellas propiedades que interfieran en los proyectos del Estado que puedan generar después mayor bienestar. Entonces, digamos que, en primer lugar, eh, quiero dejar sentada mi, mi opinión sobre esto. La propiedad privada es sagrada y el proceso de expropiación no debería existir. Sin embargo, existe en el texto fundamental de, de la República, por lo menos en Venezuela, y ha existido durante mucho tiempo, durante décadas, ha existido ese proceso. Y siempre se tomaba como por vía excepcional en aquellos casos en donde fuera absolutamente necesaria una expropiación. Chávez hizo de, aquella, de aquel artículo, eh, de aquella figura constitucional, hizo un acto político y eh, de retaliación en algunos casos y en otros fue simplemente de... Eh, propaganda para ganar adeptos. Entonces ahora Petro viene utilizando, dorando la píldora, utiliza un término que se llama democratización de los bienes. Eso para nosotros es expropiación y ya él lo está advirtiendo en su campaña electoral. ¿Qué nos pueden decir acerca de eso? Bueno, bueno, se supone que los temas que tengan que. Y nuevamente excusa por la exaltada hora rato. Mira, uno de los problemas que se viene presentando en Colombia es la confusión de términos que se están utilizando. La expropiación está en la constitución colombiana, igual como la está en la de Venezuela, y está en casi todos los países del mundo cuando hay intereses generales de la nación sobre una un bien en particular. En Colombia, la indemnización por expropiación debe ser previa, es decir, es un proceso administrativo mediante el cual se entra en una negociación entre el Estado y el particular porque se necesita un bien en particular para beneficio de la comunidad. Eso es la expropiación a grandes rasgos. Hay una previa indemnización o hay un acuerdo de indemnización previo para que pueda ejecutarse la, el, el perder la propiedad, digámoslo entre comillas, el quitar esa propiedad de un particular a favor del Estado. Pasemos a la segunda parte. Este señor habla de un tema que es la democratización. La democratización como tal es un tema de... Pura y neta demagogia, doctor Álvaro, es la demagogia rampante en Colombia y me atrevo a decir que en todas partes y en todas las legislaciones en el mundo no existe la tal democratización y es un término demasiado peligroso porque la democratización no está arreglada. A diferencia de lo que es la expropiación, es decir, puede haber una democratización sin que haya ningún tipo de indemnización ni previa, ni posterior, ni coetánea al acto de quitarle la propiedad a una persona de un bien en particular. Ese es el peligro que reviste esto. Ahora, aquí se ha levantado una polvadera sobre dos tópicos en particular en Colombia. La, el término de democratización lo han utilizado ellos para justificar el raponazo a las pensiones privadas para meterlas en un fondo común y el pretender, y aquí hay un tema mucho más delicado que el tema de pensiones, el pretender pegarle el raponazo a la propiedad inmueble rural o urbana pero en este caso en particular a la propiedad inmueble rural bajo unos supuestos de improductividad, supuestos que al ser evaluado hoy frente a los compromisos de la COP26 tienen que mirarse con mucho cuidado porque las tierras improductivas hoy en el mundo, no estoy hablando solamente en Colombia, tienen una función social, ecológica y sostenible. Es decir, cuando yo tengo mi finca, y yo soy un hombre de finca, quiero decir, se lo soy un tipo de monte, yo no soy más que un campesino bien educado. Cuando uno tiene su finca llena de rastrojo y monte, esa tierra no está siendo improductiva. Esa tierra lo que está generando es un beneficio mucho mayor que si yo lo tuviera sembrado, porque está generando la sostenibilidad ambiental de todo el grupo social o de la sociedad o de la nación para un buen vivir a futuro. Yo no entiendo cómo van a armar el tema de la expropiación rural bajo, basa, bajo los principios que ellos quieren, pasándose por encima la sostenibilidad ambiental y los compromisos que tiene Colombia en la COP26. Eso con respecto a lo que hace referencia a la propiedad inmueble rural. Segundo lugar, el tema de pensiones. Pretender, miren, esta mañana estaba leyendo, y eso no es de esta mañana, lo, estaba, lo, he, lo he venido viendo desde hace días, el mundo va hacia la derecha. Y yo no sé por qué carajo nosotros en Colombia tiramos a la izquierda como si la izquierda fuera una cosa muy simpática y buscamos modelos que han fracasado. En China, el tema pensional ha girado de manera abierta a el régimen privado, es decir, a las cuentas de ahorro individual que haga cada, cada persona. Pues resulta que aquí pretenden montar un tema pensional. Lo de ustedes en Venezuela es sui generis, porque es que desgraciadamente allá no hubo, allá se perdió todo, hasta las pensiones y los ahorros de las personas. Pero en la Argentina y en Chile también están en la misma. Y en Colombia nosotros tenemos un tema de un tema dual, unas pensiones privadas y una empresa, porque no son pensiones públicas. Una empresa que es la que administra el sistema pensional público en Colombia, que es Colpensiones. Sistema pensional, que en gran medida ha sido, tiene que ser subsidiado por el Estado porque necesariamente esa plata que entró le dieron un destino. Gran parte de los corruptos aquellos del pacto, del pacto de la picota le echaron mano a esos dineros y se los, se los robaron. Entonces el Estado al hacer falta a esos faltantes porque son platas que ya están pagas, le ha tocado entrar a subsidiar, pero no es subsidiar, a pagar, porque es que la que administra esa vaina es una empresa del Estado quien tiene que cumplir con su obligación de pagar las pensiones. Y hay un problema mucho mayor que abajo, en la base de pension, de las pensiones, no está siendo alimentada y no ha crecido. Por lo tanto, la gente que va aumentando la edad, van saliendo pensionados y la plata cada vez va a alcanzar menos. Aquí siempre han hablado, en Colombia se habla mucho de las megas pensiones cosa que es cierto de esos corruptos que han salido y que han pasado por el Congreso muchísimos, tienen unas pensiones multimillonarias, pero esas no son la mayoría. El problema acá reside en que no se alimenta la base. Bueno, en, en eso con respecto al tema de, de, de pensiones aquí. Pero entonces este señor lo que tiene es echarle mano a los fondos privados de pensiones para cancelar, no seguir haciendo los aportes que hace el Estado a las pensiones públicas, digámoslo así, y esos dineros, dedicarlos a generar un beneficio a todas las personas que cumplan cierto número de edad, una edad determinada, y brindarles durante un año, oíganme bien, un año, no es que vamos hacer nada. Es, una, es otra medida populista, durante un año brindarle una pensión a todos los que cumplen la edad por 500 mil pesos. 500 mil pesos son algo así como 120 dólares mensuales durante un año para cada uno. Una vez agotado esto y que no, haya, no se alimenten de nuevo los las fondos de pensiones públicos o privados, simplemente nos vamos a ver abocados o a imprimir billetes para que la gente, para poder pagar esa deuda o nos vamos a ver abocado a una quiebra absoluta del Estado porque no hay con qué pagar. ¿Y cómo se van a sostener todas esas, estas, esas pensiones, esos regalos, esos subsidios a toda la nación? Esa es el, la parte crítica del tema de pensiones que tenemos que tener muy, muy con mucho cuidado. Es la expropiación, el raponazo que le quieren pegar, la tal democratización sin indemnización, porque es que la democratización no tiene regulación, doctor Álvaro. En aquí en Colombia, y pienso que en ninguna parte del mundo nos puede llevar a nosotros, nos va a conducir a nosotros, nuevamente retomando sus palabras, muy rápidamente con un ahorro de cinco a siete años de lo que ustedes vivieron. Es decir, estamos a en dos o tres años en andar con ustedes también de andariegos por todas las carreteras de América Latina. Muchas gracias, don Miguel. Muchas gracias y esperamos sinceramente que eso no llegue a ser así. Eh, esperamos que solamente haya sido un intento, un amago. Ah, para mí es sumamente peligroso, eh, sobre todo ya teniendo la mesa servida con aquello de que le, de la justicia restauradora, eh, restaurativa. Eh, yo, yo, yo veo eso como un exabrupto y una, un, un verdadero atropello a las instituciones ya establecidas en el Estado. Se le pasa por encima a las leyes ya existentes, se le pasa por encima al Poder Judicial eh, ya consolidado, se le pasa por encima a, a, a, a, muchísimos, a muchísimos preceptos que, que han sido concebidos para, para abarcar la justicia en sí misma. Entonces, no, no, la verdad es que ese concepto de... De, de justicia restaurativa me, me, me dolió al oído escuchar cosas como que se les borra el, los antecedentes penales y se les da participación política, se les premia con, con lugares en la, en, la, en la Cámara del Senado y en la Cámara de Representantes. Eh, también yo, yo recuerdo que, que se habló de, de otorgarles eh, ciertas extensiones de terreno, como que como que si sí, había que premiar a los victimarios por su por su heroico gesto de pedir perdón a la sociedad y entonces la sociedad tenía que perdonarlos y premiarlos por aquella por aquel por aquel acto de nobleza y no creo que deba ser así sobre todo no se trató de faltas menores se, tra se trató de delitos graves delitos de lesa humanidad de gente que sabemos muy bien que su arrepentimiento no fue genuino, no era auténtico aquello, sino que se trataba de un ardid político y de una forma eh, habilidosa de penetrar la, aún más las instituciones del gobierno, de apoderarse de fondos importantes del Estado. Y pues bueno, ya, con, ya teniendo entonces como antecedente la justicia restaurativa, no sabemos qué puede venir después. Ese término democratización que no está establecido en ninguna parte y entonces le pasa por un lado al concepto de, de expropiación, porque el de expropiación está perfectamente regulado en los textos legales. Pero el de ese, como usted bien dice, el término democratización es solamente una creación demagógica a la que ellos le pueden dar modificaciones a su gusto cada día, cada vez y en la medida en que la dinámica les vaya conviniendo hacerlo. Así que, muchas gracias, eh, don Miguel. Adelante, Joana. Gracias, doctor Álvaro. De hecho, le pido por favor que vaya a nuestro privado para que lea algo que le he comentado. Eh, no sé si, el, si don Ernesto o el señor Luis quieren agregar algo más para pasar a la siguiente pregunta, por favor. Pues, mira, sí quería agregar algo muy corto. El, el tema de democratizar, expropiar, es lo mismo que robar, para, para hacerlo así, concreto y, y, sin, y, sin mucha, y sin mucha descripción. Es, lo, es, es una cosa que, que quieren implementar para engañar bobos e incautos. Y, y solamente eh, lo hace el señor de las bolsas por, lo, por las ganas que siempre ha tenido por los terrenos ganaderos y azucareros del país y que, y que a esos mismos tontos e incautos les piensa ofrecer eh, por el hecho de que nadie la utiliza y que entonces ellos lo necesitan sin tener el mínimo conocimiento de cómo cultivar o cómo generar un hato ganadero. Eso es simplemente demagogia para coger esos mismos incautos y que vayan y le aporten al pacto de la picota. Gracias, Joana. Gracias a ti, señor Luis. Retador, quiero que nos esperes un momentico porque nos quedan tres preguntas para ellos y darnos chance un segundo antes de que terminemos el modo radio, ¿vale? Este, mis estimados, quisiera preguntarles justamente y pasar a uno a un hecho que en las últimas horas ocurrió y es que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue suspendido por la procuraduría de Colombia. Queremos saber y nos compartan debido a qué, para que nos pongan a todos en contexto. Yo lo sé, pero quiero que pongan a la audiencia en contexto. Y públicamente, él en su defensa, abro comillas, rinó lo siguiente. Ha iniciado un golpe de Estado en Colombia, cierro comillas. ¿Qué nos pueden compartir e informar? Bueno, yo sí quisiera intervenir aquí en esta, en esta primera parte, pues soy doliente de, de, de, de esta tierra, soy medellinense, y, y bueno, eh, el señor Quintero Calle, apodado Pinturita, eh, un, un tipo que se eligió con, con, con muy pocos votos aquí en Antioquia por, por el solo hecho de nosotros, los que nos consideramos de derecha o democráticos, pues nos pusimos a dividir por por no tener la suficiente gallardía de, de, de mirar ese peligro que en el cual hoy estamos latentes con el, con el pacto de la picota. Eso mismo nos sucedió en esta alcaldía con este señor y, y ganó, ganó con muy pocos votos mientras nosotros estábamos divididos. Hoy por hoy la ciudad está en una inseguridad terrible y ha venido participando en políticas de, man, de diferentes maneras, apoyando con dineros públicos, eh, no solamente publicidad, sino que ayuda a la campaña del, del innombrable o del pacto histórico con recursos para trasladar eh, personas y abiertamente ha mostrado su, su ideología de izquierda y en apoyo a, al señor de las bolsas. Y él pensó que esto lo iban a pasar, se lo iba a pasar por la faja y era una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y para aquellos amigos que no saben, él está eh, inmerso en este momento en un proceso por para revocarlo de su mandato. Ahí está todavía en stand-by, ese proceso no está muerto, pero quiero decirles que que no sé si es conveniente o no conveniente el haber tomado la decisión la Procuraduría en cabeza de, de esta señora Cabello, Margarita Cabello, en este momento preliminar a, a elecciones. Es un, es, un, es un triunfo agridulce, porque lo que nosotros esperábamos aquí los medellinenses era que fuera destituido fulminantemente a raíz de cómo tiene nuestra ciudad. Pero bueno hoy por hoy se da este paro, puede que le sirva más políticamente al innombrable, esperemos de que eso no se haya hecho premeditadamente, mucha gente ve con agrado eso, yo guardo mis dudas porque él va a salir a hablar abiertamente de política ya que está suspendido y lo mismo va a aprovechar el innombrable para hacer todo un, un andamiaje y un y un revolcón, hoy por hoy se está promoviendo una marcha o una huelga o, un, o una concentración a las 5 de la tarde en la Alpujarra, entonces ellos van a coger toda esa, toda esa fuerza para sentirse atacados, pero realmente lo que, lo que le dieron de castigo es mínimo, con todas las cochinadas que ha hecho aquí Joana y amigos, continúen por favor. Absolutamente, y así es, señor Luis. De hecho, que le confirmo que el innombrable, el señor Gustavo Petro, la mistimosamente toca, no, toca decirlo aquí en este momento, se hizo eco, busquen en sus trinos, en su timeline, y se hizo eco de que había golpe de Estado por el hecho de que eh, la suspensión de del alcalde de Medellín. No sé si alguien más tiene algo que agregar el señor Miguel y pasaríamos a la siguiente pregunta con el doctor Álvaro señor Miguel no tiene nada que agregar Mira, estoy, estoy, ¿no? eh, bueno decir que lo que hay ahorita es una medida provisional que tomó el estado eh, que, que estamos en eso y que le pedimos a Dios por lo menos que se sostenga esa medida, ya que se tomó el tema de la evaluación, si es o no políticamente correcto. Bueno, ya eso se nos sale de la mano. Eh, nada, para adelante. Aquí en este tema de, de, de, de Quintero, ya, no, ya, ya matamos a la bestia y, a, y ahora no nos vamos a asustar con el, suer, con el cuero, Luis. Hay que echarle para a fondo eh, lo, que se, lo que no se debió hacer. Eh, no se hizo, y lo que tenía que hacerse se hizo, y para adelante y afrontar lo que venga, porque no hay de otra. Doctor Álvaro, continuamos con, con las preguntas. Ah, antes de la pregunta, yo quisiera preguntar qué capacidad convocatoria tendrá esa marcha hoy de las 5 de la tarde, y estoy de acuerdo con Miguel, en el sentido que eh, la decisión está tomada, y, y a mí sí me agrada independientemente que sea políticamente correcto o no correcto, que se dejó la sensación que nadie está por encima de la ley. Independientemente que ahora venga el juez del de municipio más modesto de Colombia a decir que es que eso es ilegal y lo reintegra a su cargo, pero el mensaje está, nadie está por encima de la ley. Bueno, ¿qué tanto, qué tanto poder de convocatoria? Pues te cuento que aquí... Como en, el, como en las principales ciudades, la, las, las primeras líneas siempre han sido movidas por dinero. Seguramente este señor va a convocar por medio de, de esos recursos que no le pertenecen y que, y que los coloca en manos de sus secretarios, en las diferentes secretarías, que hoy desde, desde temprano de la mañana se están moviendo para generar esos recursos y, y llamar eh, a mucha gente para que acompañen a las 5 de la tarde, no por voluntad propia, sino por simplemente un interés económico. Eso te diría yo. Joana, eh. me escucha Joana ahora sí, ahora, ahora sí, Tengo que a comentar que se te había ido el audio ah, no me escucharon la última parte no señor Luis no, que, que es simplemente la convocatoria si se llega a dar masivamente es porque se, se utilizaron recursos económicos de, de la alcaldía y no porque la gente vaya por voluntad propia porque definitivamente en Medellín y en Antioquia la fuerza de la derecha o democrática es mil veces mayor que cualquier otra fuerza aquí, en, llámese izquierda o progresismo. Entonces, si llega a, a llenar el parque de las luces, seguramente es porque hay dineros invertidos desde la, desde la misma alcaldía por parte de las secretarías de, de, de este señor. Efectivamente. Doctor Álvaro, ¿me escucha? Sí, sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Eh, bueno, eh, yo quisiera preguntarles uh, a ustedes: ¿cuál cuál es cuál es la lectura que le dan a, a la extradición de, de Alias Otoniel? Alias Otoniel y, y, y al paro armado. Bueno, eh, la, la extradición. Es una figura jurídica de cooperación internacional que está a la orden de todos los países que decidieron firmar o que hagan parte o que hayan tenido, han hecho parte de ese tipo de convenios. Eh, ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te puedo decir para no tener, para no tocar fibras, para, para ser políticamente correcto con el comentario? Eh, Señor Miguel, señor Miguel, perdón que lo interrumpa quiero recordarle que aquí están políticamente incorrectos así que no se cohiba, tranquilo no, porque es que eh, hay, hay que saber decir las cosas para que no, para no tocar miren, la justicia en Colombia es una justicia que está muy permeada por el narcotráfico eh, y permeada no in, tanto en su ideología como en el tema netamente económico. Es decir, nosotros tenemos unas altas cortes que han sido cooptadas poco a poco por las ideas de izquierda, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando digo han sido permeadas por la gran capacidad económica del narcotráfico, es que en Colombia no son uno, ni dos, ni tres jueces, yo soy abogado, que han terminado vendiendo su profesión, su probidad a favor de aquellos que están andando en la ilegalidad. Es decir, con esto, que es muy posible que en Colombia no hubiese la libertad total de los, del aparato judicial para poder procesar a un personaje de alta peligrosidad como estos. Dentro de ese orden de ideas, aquí, a través de la Justicia Especial de la Paz, estuvo en vilo durante un tiempo el tema de la extradición. Es más, el Consejo de Estado tumbó el Consejo de Estado es el mayor tribunal, el ente, la corte más alta, no es una corte, es un tribunal administrativo, el tema el, el tribunal más alto que hay en Colombia en el tema administrativo, tumbó a través, creo que fue a través de un, de una revisión de tutela, el proceso de extradición. Sin embargo, eh, arregló renglón seguido, casi a la semana siguiente, hubo una rectificación sobre el particular y aprovechó el presidente de la república y sacó a este tipo del país y lo puso a buen recaudo en las autoridades en Estados Unidos. ¿Qué puedo yo decir sobre todo esto? La inseguridad jurídica por la permeabilidad, la permeación, la la permeabilidad que tiene la justicia en Colombia no permite que estos personajes dejen la verdad y sean condenados. Por lo tanto, toca acudir a, a, a terceros países en los cuales, con los cuales ellos tienen deudas pendientes y que han hecho uso de este, aparato, de este instrumento internacional como es la extradición, para solicitarlos y entregarlos, porque allá, en ese país, seguramente tienen un mayor sentido de equilibrio de lo que es la justicia en general. Es lastimoso tener que decirlo, pero esa es mi interpretación, y lo digo también con una, muy sentido, con muy sentido, de que tengamos que acudir a este tipo de instrumentos, porque la justicia en Colombia no funciona. Escúchenme esta parte, pero es, es un sentimiento generalizado en todo el país. Gracias, señor Miguel. Señor Luis, ¿tiene algo más que agregar? Claro que sí, Joan. Eh, yo, sí, yo sí no voy a ser tan cauto como, como el doctor Miguel, coincidiendo con él que la, nuestra justicia está muy permeada, magistrados, y, y jueces de aquí de Colombia pues se venden al mejor postor pero yo voy a volver a retomar el pacto de la picota esa visita que hizo el hermano del innombrable y lo que hizo eh, la senadora electa Piedad Córdoba a la, a la misma cárcel donde se juntó con, con los políticos criminales de este país narcos no es más que lo que generó ese, ese paro armado que, que hoy todavía tiene secuelas en Colombia y que generó la extradición de, de lo que pretendían era que no extraditaran a Otoniel. Estuvo a punto de que la JEP lo, lo acogiera. Estuvo a punto de que lo dejaran aquí en Colombia para poder decir cualquier cantidad de mentiras, para poder lavar sus pecados y no fue aceptado. Fue extraditado. Y, lo que, y, y no pudieron cumplir con lo prometido allá en la cárcel de La Picota. Por eso el señor se fue muy ardido. Por eso el señor se fue ofendido. Porque acá lo que le prometieron no se lo cumplieron. ¿Qué hizo él? Ordenó y ya estaba premeditado un ataque a todo Colombia o en las principales vías de, de la parte de la costa de Antioqu y Antioquia para poder intimidar a mucha población y hoy por hoy 160 autos quemados y no sé cuántas personas muertas a causa de, de este de esta tremendo pacto que se hizo allá en La Picota. Y a mí no se me sale ni me cae la menor duda que esa fue la retaliación porque el pacto histórico y el pacto de La Picota no se le pudo cumplir a Otoniel y hoy por hoy está pagando su cárcel en Estados Unidos y cuando pague allá no sé cuántos años, puede ser 50 años si le da la vida, viene a terminar a pagar acá, Johanna, gracias Gracias a usted señor Luis, miren, quiero comentar rápidamente dos cosas antes de hacerle la siguiente pregunta a ver si podemos quitar el modo radio y poderle dar la palabra a las personas que quieran ser hablantes pero eso sí, si acaso que sea de un minuto esa participación porque ya saben que tenemos que ir próximamente cerrando el espacio eh, quisiera comentar y agregar, no solamente a lo que dijo el señor Miguel, pero agregar aún más a lo que manifiesta el señor Luis, que Piedad Córdoba para, para que entiendan muchas personas, especialmente nuestros compatriotas venezolanos, fue electa gracias a la lista no precisamente porque haya sido electa por votos que fueron los ciudadanos a votar por ella eso quiero recalcarlo y lo otro, antes de hacerles la pregunta, es esto, como decía el señor Ernesto, como dice el señor eh, Miguel y como dicen todos nuestros hermanos colombianos, repito, también tengo mi nacionalidad colombiana, eh, sí les quiero comentar que tenemos que hacer, incentivar, motivar el poder ciudadano, porque precisamente quiero que a todo el mundo que, que con el que yo puedo hablar y tengo la oportunidad, le digo, entienda que la política está en todas partes. Yo antes, era 35 años, estuve en el área deportiva y todo tiene que ver con política. He estado en la parte educativa, todo tiene que ver con política, la salud, absolutamente todo. Así que vamos a darle y, y que el ciudadano entienda el poder que tiene como ciudadano, porque es el mandante. Entonces, con eso quiero... Justamente, que Dios quiera y nos dé chance de darle la palabra a las personas y quitar el modo radio, eh, eh, preguntarles qué nos pueden compartir y en la visualización que ustedes tienen de cara a esta primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia este próximo 29 de mayo, prácticamente en poco menos de dos semanas, poco menos o más. Entonces, ¿qué nos comentan al respecto, por favor? Luis, eh, Luis y yo tenemos una meta y la tenemos clara, pero bueno, más que una meta, lo que nosotros tenemos aquí, y se las voy a poner clarísimas, yo he pregonado en todas partes que mientras que ellos, los del pacto histórico, pacto de la, de la, de la picota o pacto de cor corrupto, que es lo mismo que decir pacto histórico, ellos tienen un gran paraguas de esos que ponen ustedes en isla margarita cuando está haciendo sol y nosotros nosotros andamos cada uno con una sombrilla ojalá y eso no vaya a ser la causa de nuestro del exterminio de la democracia y la república que nosotros conocemos la gente en Colombia no ha entendido esto que acabo de decir que unidos somos más ellos sí lo tienen claro lo tienen supremamente claro no está fácil nosotros tenemos una gran ventaja como se lo he dicho a Luis y me voy a ahorrar el resto nada más le voy a decir lo que, la parte que, que merece decirlo acá nosotros tenemos todo el aparato todo el aparato, todo el andamiaje político de los partidos en Colombia. Tenemos la experiencia, tenemos la tradición y tenemos la historia. Cualquiera diría que eso bastaría para que unidos pasáramos a ganar en primera vuelta, que es nuestra, que es nuestra meta, nuestra me no la única pero es nuestra meta, ganar la primera vuelta, ojo, no ganar en primera vuelta, ganar la primera vuelta, porque tan imposible es para ellos, ganar tan difícil es para ellos, no imposible, tan difícil es para ellos ganar la elección en primera vuelta, pero nos pueden ganar la primera vuelta, porque son dos situaciones diferentes, porque la una implica tener el 50 más un voto, de todos los que se, depo se, se depositen, cosa que es bien difícil, bien difícil que se dé. Pero no es imposible. Nosotros, la idea es, por lo menos yo soy de los que creo que nosotros podemos ganar la primera vuelta. Y en la segunda, fulminarlos. Acabar con todo este martirio al cual estamos sometidos hace más de ocho años. Eso veo. No es fácil, ellos tienen fuerza se han cometido errores de parte y parte, errores políticos, no errores jurídicos, porque es que esa es la otra parte. Eh, yo hay cosas que las veo como unos errores políticos, pero que son unas verdades jurídicas, como lo que acaba de pasar con, con el tema de Medellín. Pero bueno, a lo he hecho pecho he y vamos para adelante, como digo yo, es posible, es posible que ellos ganen, Claro que es posible. Es posible que nosotros ganemos, yo creo que es lo más seguro. Tenemos la experiencia, tenemos la infraestructura y tenemos la tradición. Y, ten y los tenemos a ustedes, a ustedes, señor Alberto, señor Álvaro, los tenemos a ustedes, que ustedes son el vivo ejemplo de lo que puede pasar. Ustedes son el efecto de la historia cuando no se toman las decisiones bien tomadas. Y no solamente ustedes, desgraciadamente ese señor que llegó allá y los puso a ustedes como los puso, extendió en toda América Latina todos estos males. Bolivia, el Perú hoy en día, terrible el tema de Perú. Chile, un país entrando al G20, cayendo a, las, a, a, a, lo, a, a lo que está cayendo. Argentina, después de ser considerada una de las potencias mundiales, miren a dónde está Argentina. Y nosotros, haciendo el curso y mirando cuáles son los resultados, y aún queremos probar el desastre. Esperemos que no sea así, que la historia no se repita. Es lo única, la única esperanza. Y tratar de convencer a todos, aquí, allá y acuyá, y echarles el cuento de la historia, la historia es el soporte para tomar las buenas decisiones, no sé si Luis querrá, querrá contarnos algo, querrá, querrá comentar algo adicional. Claro que sí, eh, yo, yo tengo, yo también soy, yo tengo este temor y es que ellos están hablando de primera vuelta, ganar en primera vuelta, y es porque eh, están reunidos todos los corruptos y tienen todo el poder económico. Las, las caletas de las FARC, del ELN, ahora llegan las caletas y los millones de, de detrimento patrimonial que han, que han jugado aquí los políticos colombianos que hoy están en la picota. Eh, la compra de, de muchas conciencias colombianas que se van a vender al mejor postor, eh, me, eso me preocupa. Y si ellos hablan de eso, hay que anexarles también a, a nuestro eh, registrador Alexander Vega, que es una carta que no se sabe ni dónde está ni en qué punto. Él se sintió ganador, lo dijo claramente en una rueda de prensa. Yo me siento ganador con estas elecciones legislativas. Claro que sí, fueron millón y algo que salió a nombre del voto a favor de, del pacto histórico o pacto de la picota. Muy ganador. Entonces esa es otra carta que se está jugando la izquierda, y que nosotros debemos de tener muy claramente en reserva. Entonces, ¿cómo veo yo el futuro? El futuro lo veo con, con un tipo como Federico Gutiérrez, que nos puede dar garantía de democracia, que nos puede dar la oportunidad de que estos cuatro años le exijamos a Federico Gutiérrez siendo presidente, de que haga las cosas correctas, de que eh, escoja un un gabinete ministerial capaz, idóneo, para sacar a Colombia adelante y mostrarle a, a Colombia un futuro. Y tener la plena garantía que en cuatro años vamos a poder tener la oportunidad de volver a elegir. Y ojalá no con el temor de escoger a un tipo de izquierda que, o un tipo que va a venir a, a ser un dictador. No, que tengamos la oportunidad de escoger entre cuatro y cinco candidatos que representen un cambio verdadero en la democracia de Colombia. Ese es el futuro que yo visualizo y es el futuro que quiero para Colombia. Con libertad, con todas las libertades, y ese, y ese futuro lo veo en el candidato Federico Gutiérrez. Gracias, Joana. Gracias a ti, señor Luis. Bueno, yo creo que si quiere alguien participar, nos puede solicitar ser hablantes, podríamos darle la, la oportunidad a una o dos personas máximo porque ya es una hora treinta siete de space pero si alguien quiere participar, repito por favor pídanos ser hablantes pero me gustaría mientras alguna persona se tiene la motivación escuchar al doctor Álvaro, doctor Álvaro ¿me escucha para decirle algo? Sí, sí, aquí estoy Bueno doctor, justamente quería preguntarle ¿Qué análisis, qué, qué conclusión usted saca de justamente de todo lo que nos ha compartido hasta estos momentos, tanto el señor Miguel, el señor Ernesto que, don Ernesto, que tuvo que salir, y el señor Luis? Porque, gracias a Dios, así como el señor Miguel, que es abogado, usted también es abogado, fue juez de la República de Venezuela, y quisiera saber su opinión de todo esto que nos ha compartido el día de hoy estos dos estos tres grandes ciudadanos colombianos y hermanos colombianos. Hay una parte muy, eh, muy, muy triste en, en la declaración que hizo eh, don Miguel y Luis Perdomo acerca de la corrupción en el sistema judicial de Colombia. Yo recuerdo que en mis años de escuela de derecho, eh, los textos de juristas colombianos eran referencia. Es más, el sistema judicial colombiano siempre fue un sistema eh, modelo para, para Latinoamérica. Eh, el, el poder judicial colombiano gozaba de la mejor reputación. Eh, las decisiones de aquella corte eran, eran lectura obligada para todos los que queríamos aprender derecho. Yo, yo me voy a, a, a ir solamente por el área criminal, que es la que, la, que, la que me gusta y por la que definitivamente hice carrera. Y, y pues no eran otra cosa sino una referencia, una referencia de buen ejercicio jurídico, una referencia de honestidad, una referencia de buenas decisiones. Lamentable escuchar que toda la corrupción y el narcotráfico y la guerrilla y la política hayan permeado un sistema eh, tan bueno y que me sirvió a mí en, en aquellos días para mis, mis primeros pasos en el derecho. Eh, por otra parte, quiero decirle que, pues, bueno, y, y, y a, a partir de este punto en adelante, quiero exonerar a, a, a, al, al movimiento repúblicos de cualquier responsabilidad. En esto que voy a decir es Álvaro Guerrero quien va a decir esto ahora despojado de la franela de repúblico. Yo, yo veo con preocupación que los colombianos son, son muy cultos muy educados y, y, y han sido siempre muy formales. Desde Venezuela siempre los hemos admirado como, como eso. Yo, yo creo que nadie, nadie en Venezuela, cuando se refiere a un colombiano en una conversación, puede desconocer el hecho de que los colombianos son muy educados, son muy corteses. Una belleza hablar con los colombianos. Yo, yo, yo temo, tan es así que don Miguel, cuando fue a referirse... A, a, a los bemoles del sistema judicial eh, pidió disculpas incluso fue bastante cauto cuando fue a utilizar los adjetivos entonces yo les digo mire en, ante la inminencia de la llegada del comunismo yo creo que deben ponerse mucho más que alertas debe existir un plan A y debe existir un plan B ellos eh, han ido labrando lentamente, pero muy inteligentemente, su camino para llegar al poder. No van a abandonarlo eh, muy fácilmente, de manera que está bien acudir a, a las urnas electorales para poder decidir como un país civilizado cuál es el destino que va a regir a los millones de colombianos. Sin embargo, si no pudieron copiar, si no pudieron tomar el ejemplo de lo que ha sucedido en Venezuela, les pido que entonces, en el caso, en el caso negado de que las elecciones le den el triunfo a Gustavo Petro, entonces copien todo el tiempo que hemos estado nosotros tratando de buscar una salida pacífica a el desastre que vive Venezuela. Tomen en cuenta que en ustedes se va a acelerar el proceso de destrucción. Recuerden que los llamados a la rectificación, los llamados al diálogo, las marchas pacíficas no surten efecto. No hay efecto. Por favor, no descarten nunca la posibilidad de la utilización de la violencia una violencia contundente, aplastante deshumanizada hay que exterminarlos a tiempo si ustedes se van por la vía pacífica, el diálogo y vamos a esperar y vamos a las otras elecciones, cuatro años más cuatro años más, cuatro años más los van a los van a, agarrar, a agarrar el año 2050 y están gobernando los guerrilleros y están gobernando los comunistas Así que, si ellos se adelantaron siete años, adelántense ustedes 15. Porque nosotros después de 22 años todavía estamos tratando de armar un grupo, de armar algo, de, armar, de gestionar un hecho violento que nos ayude a salir de aquel desastre. Pues no les den tiempo, no dejen que les cierren todas las ventanas, no dejen que les pase el tiempo en marchas de manos blancas, en marchas pacíficas, la comunidad internacional y los organismos internacionales no funciona. No funcionan Porque la primera carta que va a presentar Gustavo Petro es decir, a mí me eligieron los colombianos y yo soy el deseo de los colombianos y ahora soy una víctima de todos estos que, no, que me quieren sacar del poder. Entonces, la violencia tiene que ser contundente e inhumana. Pero hay que exterminarlos antes de que se apropien completamente del poder ahora me vuelvo a poner la franela de repúblico y trato de ser políticamente correcto de nuevo <risa> pero le voy a decir una cosa yo con la franela de repúblico le, le digo aquí delante de todos que suscribo cada una de sus palabras doctor álvaro y antes de que usted cierre el espacio no nos pidió absolutamente nadie hablar en estos momentos antes sí pero yo les he al inicio que estábamos en modo radio eh, yo quisiera decir y darle las gracias, ya tuvo que retirarse pero estuvo aquí también la plataforma de redes social Getter en español nos estuvo acompañando en este space quiero darle muchísimas gracias no solamente porque verificaron la cuenta de repúblicos allá en Getter eh, verificaron también la cuenta del doctor Alberto Franceschi allá en Getter, los invito también a que vayamos y se, y se suscriban allá también en Getter porque uno nunca sabe, les comento rápidamente, fue súper complicado subir el Space de la semana pasada, porque nos sabotean mucho los Space, demasiado, es más, Don Joaco, que es colombiano, él estaba intentando escuchar este Space y decía, lo escucho entrecortado, y eso fue lo que pasó en la primera parte del Space de hace ocho días. Vamos a ver cómo quedó la autograbación cuando terminemos, y de todos modos hay respaldo, pero tengan la plena seguridad que trabajaré durante el resto de la tarde para que este space esté a las 7 de la noche, hora de Venezuela y Miami, en Repúblicos TV por YouTube. También quiero agradecerle muchísimo eh, la asistencia al día de hoy, por primera vez, al patrocinador de este programa, al Repúblico, Ricardo Montenegro, muy especialmente desde allá de los Emiratos Árabes. Así que un abrazo y mil bendiciones. Eh, le doy la palabra a ustedes tres para que no solamente se despidan, miles de bendiciones, cuenten con nosotros. Y de entrada quisiera decirles y hasta preguntarles. Nosotros estamos dispuestos, no el próximo miércoles nada más, sino el siguiente también y el siguiente también, de que podamos compartir el espacio de Repúblicos y Políticamente Incorrectos estos tres próximos miércoles para enfocarnos exclusivamente en Colombia y con ustedes, porque estamos con ustedes, señor Miguel, señor Luis, señor Ernesto, y cada colombiano hermano, señora Nadie, cada colombiano hermano que nos escuche, estamos con ustedes. No, yo creo que lo único que nos queda, doctor Álvaro, y todos los presentes, Martín, que lo veo, Torito Arzuaga, que... Un gran abrazo a todos. No nos abandonen. Contamos con ustedes. Ustedes han contado con nosotros. Esta es la relación de nosotros en el departamento del Cesar. Y la Guajira es de hermanos. Vamos para adelante. Bueno. Eh, Álvaro, muchísimas gracias. Joana. qué belleza. Eh, la verdad que Contar con este respaldo es más que grato y al doctor Franceschi, también que lo vi por ahí muy metido, a Rancés, a Nadie, a Nanis, a Ilia, a Fabiana, bueno, ahí están todos, muchísimas gracias por estar compartiendo aquí, apoyando estos, estas opiniones que de una u otra manera pues reflejan también el sentir de muchos acá y esperamos que en la próxima semana... Eh, ya entendiendo la temática de, de, de este Espey, Joana y, y Álvaro, les agradezco infinitamente en nombre de, de, de toda la democracia colombiana, de la familia colombiana, un abrazo y un beso gigantesco desde acá, desde Medellín. Hoy va a ser un día crucial, estaremos pendientes de qué es lo que sucede aquí con, con este señor eh, eh, Quintero Calle. Y bueno, nuestra política colombiana es así. Y, y ahí vamos, muy firmes, muy agradecidos con todos ustedes, joana muchas gracias por todo Doctor Álvaro, tienes el testigo para cerrar, y muchísimas gracias también a ti, un abrazo Bueno, Don Miguel Ángel eh, Don Ernesto y Don Luis ya vi que Don Ernesto se marchó, quiero decirles que Repúblicos también es Colombia nosotros estamos con ustedes, este es su espacio desde ahora en lo sucesivo a antes de las elecciones y después este será su espacio eh, estamos abiertos, contáctenos por cualquiera de las vías cada vez que sea necesario podremos, tendremos que salir al aire pues lo haremos eh, estamos juntos en esto que entiendan que no los vamos a abandonar nosotros este, nos preocupa Colombia tanto como nos preocupa Venezuela porque es una unión indisoluble nosotros somos hermanos tenemos una misma raíz y seguimos dando frutos en común así que vamos a darle vamos, vamos a trabajar juntos estamos aquí con ustedes eh, les repito repúblicos también repúblicos es Colombia eh, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros esta tarde, este miércoles a la una de la tarde, como todas las semanas. Muchas gracias a don Alberto Franceschi, muchas gracias a Guerrer en Español, eh, gracias Joana por haberme ayudado a llevar este, este programa adelante de manera tan impecable. Hemos tenido hoy dos excelentes expositores, dos excelentes analistas, dos excelentes colombianos, eh, hermanos preocupados por el futuro de, de, de, de su país. Así que este, esperamos hayan disfrutado este programa y hayan hecho conciencia del daño que puede representar para Colombia el, eh, una mala decisión en las próximas elecciones. Eh, nos vemos el próximo miércoles a la una de la tarde, eh, hora Venezuela, como todos los miércoles. Gracias por haber estado con nosotros, buen provecho a los que ya comieron y buen apetito a a los que todavía no lo han hecho. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión.